Un migrante marroquí fue grabado por una persona desde la ventana de una vivienda. El sujeto estaba causando desorden y daños a vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Al parecer, lo hacía con dos palos de madera que golpeaba de manera violenta los vehículos. El hombre gritaba mientras causaba daños y temor entre las personas del vecindario. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el hombre intentó golpear a los oficiales con los palos con los que había causado los daños a los automóviles. Entre cuatro oficiales detuvieron al sospechoso, tirándolo al piso para desarmarlo y poder colocarle las esposas. Uno de los oficiales recurrió a golpearlo para inmovilizarlo y permitir a los otros oficiales poder esposarlo. El hombre, en su intento de liberarse, gritaba y usaba toda su fuerza para quitarse a los oficiales de encima. Las personas que estaban grabando lo ocurrido comentaban lo que había hecho el migrante. Los hechos sucedieron en España. Deja tus comentarios acerca del video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Informó José Suárez para Mundo Nava.